Tres torres elípticas de acero verde y blanco emergen de un jardín elevado. Se trata de la nueva sede del rectorado de la Universidad de Roma en Italia, diseñado por la firma de arquitectura Mario Cucinelli Arquitectos y Asociados, que por cierto, este arquitecto aparece en la web serie y documental, la serie de los arquitectos, disponible en nuestro blog. El complejo educativo ocupa una extensión de 12.000 metros cuadrados, donde se encuentra la gestión administrativa de la universidad, un nuevo centro de idiomas y un auditorio, como parte de la remodelación y ampliación de las instalaciones del sector. Los edificios de forma elíptica ofrecen la menor superficie posible al este y al oeste, de este modo, frenan el resplandor del sol naciente y poniente y reducen la ganancia de calor en los meses de verano. Si deseas ampliar la información, visita Blogarte Plus.